Buenas tardes jóvenes, estamos por entrar al Panteón de Amarabatío. Dicen que la hora maldita son las 6 de la tarde. Por eso venimos a esta hora. Vamos a dar un recorrido, a ver si ustedes encuentran algo. Si ven algo nos lo comentan en la caja de comentarios, a todos. ahí está la hora ahí está la hora son las 6.13 vamos a darnos un recorrido a ver si es que podemos captar algo Está completamente solo. ¿Y por qué a las seis? ¿Quién dice? Supuestamente a las seis de la tarde se comienzan a emerger las energías negativas. La otra hora, supuesta hora malita, es a las 3 33 de la madrugada. ¿No las 3. No, las 3 33 según pero este, este es cuando esta hora, las 6 mucha gente ya lo sabe si alguien lo sepa que lo pueda confirmar en los comentarios pero a las 6 de la tarde es cuando las energías negativas comienzan a salir ¿no sabías eso? no estamos grabando de espaldas a todas las tumbas nunca había fijado que está de espaldas se llevan su orientación hey. está bien? y si pues, ya todas están para allá y estamos grabando todas las todas están espaldas ¡Gracias! <laughs> No. ¿Un grito? Sí ¿Un grito? Eh? ¿Escucho un grito? Sí. Vamos de frente a todas las tumbas. Esta luz me encanta. Don, nada más damos una vuelta de rápido y nos vamos. Sí, gracias. Sí. Ah, gracias. Que todo dice. Nadie quiso acompañarnos al panteón, macho. Les da miedo. Sí, güey. Hubo gente que le decía, vamos al panteón, no vamos a grabar y me decía, no, güey, yo ahí no entro ni madre. Los pues van a entrar tarde o temprano, güey. ¿Eh? Van a entrar tarde o temprano, güey. ¿Eh? Bueno, ya irán al de su preferencia. no son, hace ruido todo el, el aire con las, con todas las coronas Sí, como si caminaran pero es el ruido de las de las coronas Sí, ¿verdad? como si alguien estuviera caminando y rozando las igual y se camuflajean y caminan y se nada van a decir que es el aire pues sí, ese aire. Güey? ¿Para qué me sugestión? Están listo, güey. ¿Tú ves? Alguien le vinieron a dejar sus pistas de música. Trajeron sus rolas de Led Zeppelin. <risa> Dijo el don que diéramos, que lo recorriéramos todo, voy a ver si no nos encierran. <risa> Si no nos encierren, ya estamos viejillos, ya panzones, ya no nos podemos brincar tan fácil. <risa> <risa> ya más música. Más música. Se sí, dice sí, Madonna. <risa> y soy en buena música. A a a ¿Quiere algo. Black no, esa es la marca del cine, ¿no? Sí. La no marca del CD, pero decía Madonna del otro lado O Black Sabbath güey. ACDC, Aerosmith Una música bonita ¿Y si estás grabando, vale? Clarín Ya si llegan a ver algo, ya nos dicen qué minuto y qué segundo. por todo el frente güey, de toda esa barra así ah, esa no es la hemos hecho bueno de todo el frente de toda esa barra güey. agarramos de aquella desde la esquina de allá hasta acá o al revés como quieras de acá hasta acá Y pues ya con eso, ¿no? O... A ver qué alcanzamos, a ver. O le vale, seguimos todavía. Te echamos de allá. Es que nos cierre. Sí. A un youtuber a quien fue al visito como Nica ese güey si sí le encerraron en algún panteón ja. lo das de cuenta que del lado de, del panteón estaba una casa wey y lo dejaron brincarse por ahí pero si sí le encerraron pero es que también el güey se metió y no había nadie ver, vamos por todo el frente de acá ¿verdad? se estuvo este lado déjale una Bueno, pues ya Bataco me dejó solo. Es que ahora me toca a mí andar de a ah, soldado. Sí, güey. vamos foto 6 y media. Todo sereno, decía el de la película del santo. ¿Qué tienes, papá? Está bonita esa ¿sí? tumba. Entre papá y de mi abuelito y de mi abuelita, ahí está. Por hoy. Ya que estamos bien cerquita güey. Es mi abuelito, lo enterraron. En Un vecino. ¿Qué? ¿Eh? Vecino. De ahí. Cuando moramos, todo va a estar aquí y allá, güey. Sí. Muy cerquita. Hay que será una última de equipo allá y de allá, papá no no no no no no ¿Dónde? Está más de derecha hasta allá, hasta donde está la última tumba, y sí, en la derecha ¿no? sí, para hacer la despedida. Aquí hago el, ¿no quieres agregar algo? Uh -huh. Me quito el cubrebocas, bandera, porque como ven no hay gente, no hay problema. Pero siempre que salgan, úsenlo. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Eh, mucha gente ha de saber, ya mucha gente ha de saber, y en los comentarios que lo ponga, que a las 6 de la tarde es una de las horas malditas del día, que es cuando emergen las energías negativas. Entonces decidimos venir a grabar a esta hora, para ver si podemos encontrarnos con algo. Ya saben, este, por ahí los que son muy observadores no duden en comentar si vieron algo, que nos comenten el minuto, minuto, y minuto y segundo. y pues bueno, eso ha sido este todo por Eso ha sido todo por nuestra parte. Nosotros somos nosotros somos dando el rol y este pues un saludo y voy a dejar las redes aquí abajo del, de nuestro camarógrafo, que él es ferchito, nuestro camarógrafo estrella. Eso es todo por nuestra parte Y nos vemos hasta luego Ya saben, si quieren ver más contenido como este Denle like Suscríbanse a este canal Y compartan con todos sus amigos Nos vemos, hasta luego